Podría decir, no solo nosotros, sino como estoy en contacto directo con CEOs de otras agencias similares, más o menos todos vamos un poco por lo mismo, ¿eh? Al final, lo que estamos haciendo, estamos en búsqueda constante de talento. Obviamente, puntualmente te surge una necesidad y necesito un CEO o un programador o un community manager, ¿vale? Pero normalmente siempre tenemos las puertas abiertas a cualquier persona que quiera venir aquí, a entrevistarse con nosotros, a, a, te iba a decir, a darnos su currículum, me da igual, ¿vale? En nuestro sector nos da igual el currículum, la formación es... Relativamente importante Me da igual que me digas que tienes dos carreras y siete máster Me da completamente igual Lo que te voy a pedir aquí es Primero, que tengas la actitud ¿Vale? Porque la actitud La vas a aprender aquí, eso no es problema Lo que hay que tener es actitud y ilusión y emoción por, por dedicarte a esto, por, por lo de vivir encadenado a un chisme de estos. O sea, esto no puede ser un trabajo que hagas como un funcionario, con un horario y termino a las 5 de la tarde y me voy a mi casa y me olvido. Esto te acompaña, ¿vale? Cuando estás trabajando en marketing digital siempre tienes KPIs y cifras y cosas en la cabeza. Entonces te tienes que sentir cómodo con eso. Si no, no vas a ser feliz tú. Y si no eres feliz tú en tu ambiente de trabajo, no haces felices a los que están alrededor tuyo. Entonces, el ambiente de trabajo que tenemos en la oficina es... De felicidad en ese sentido Porque los que estamos somos apasionados Entonces ya te digo, currículum me da igual Enséame eh, cosas que has hecho ¿De verdad te gusta el marketing digital y quieres trabajar aquí? A ver, enséame tu blog No puede, venir, no puede ser que te vengas a, a, a mi entrevista de trabajo con un currículum así Y no tengas un blog O no tengas redes sociales que actualizas a menudo, ¿me entiendes? Ya no te digo que se las hayas hecho a una empresa y que tengas experiencia de community, pero coño, enséñame tu LinkedIn y lo tienes currado, enséñame tu Twitter, a ver qué has hecho por ahí. Tienes un blog, me da igual que hables de cine que de peces de colores, no tiene por qué ser un blog de marketing online, pero tienes un blog, eso significa que has tenido el... el el conocimiento de buscarte un servidor, comprarte un dominio, instalártelo, configurártelo... O sea, significa ese pequeño hecho de tener un blog y que lo más o menos de vez en cuando lo actualices... Para mí eso es lo que eso es lo que te voy a mirar, ¿vale? Tienes marca personal, te, te vendes por ahí, intentas hacer algo... Eso es lo que realmente a nosotros nos interesa Ahí, la chispa, ¿no? Lo que a ser la actitud, tienes chispa, de verdad se te nota que tienes pasión por esto... Da igual la edad, da igual los estudios... Lo que cuenta es qué actitud tienes frente al marketing digital si, si, de verdad, si de verdad para ti es una cosa que te apasiona. El fracaso para mí es no intentarlo, tío. Eso para mí es el fracaso. Porque la gente tiene un miedo, la gente tiene, mucha, tiene muy poca tolerancia al error. Y yo no sé cuántas veces me habré estampado, me estampó un montón de veces. Y me seguiré estampando, pero es que me parece una parte tan lógica del proceso natural y hay muchísima gente que eso le frena para poder avanzar. No hay que tener miedo a intentarlo, eso no significa que te tengas que arruinar cada vez que lo intentes, ¿no? Pero, jolín, es que no arriesga no gana, y eso es verdad. Y arriesgar no siempre es arriesgar dinero, es arriesgar tu tiempo o arriesgar tu reputación, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Me, me Creo que el fracaso es, en este caso, no intentarlo y lo puedes aplicar a cualquier concepto de tu vida.